bienvenidos a este top 5 de errores al defender Vamos con el número 1 Este error es clásico, dar un balón por perdido Cuando no haces por la pelota, ven aquí el defensa Se quedó comiendo un gaznate Y no fue por la pelota Y en eso un centro, una mala suerte Y bolas, gol Ese es un error gravísimo El número 2, los jalones Los jalones dentro del área ¿Cómo suceden. Ven ahí la mano ¿Cómo la colocan? El jalón tiene que ser A la par del hombro del jugador, si no Ahí toma la bajan del camión y nos hacen penal dentro del área muy fácilmente. Número 3: eh, Los goles de saque inicial. ¿Cómo me duelen y me hacen enojar estos goles? Cuando justo acabas de anotar. Y bolas te meten el gol del empate. O te ganan con un saque inicial. Eh, y este es el más clásico: los saques rápidos. Cuando estás desesperado, que tocas mal la pelota, ven las opciones que tengo para pasar. Toco al centro y se la doy al delantero contrario y claro, quedas solo frente al portero y nos hacen un gol. Y el número 5, jugar con el portero. O sea, el tipo tiene dos piernas de palo y sabes que puede crear un error gravísimo dentro del área y regalas un gol. Bíferos, estos fueron los 5 errores más comunes al defender. Espero que les haya gustado, tómelos en cuenta y hagan sus defensas más fuertes. Recuérdenlo, defendiendo como el Dorados de Culiacán, FIFA la vida.